Registro solamente para contarles que llegué abajo, bajé todas las cosas, estoy en la camper comiendo y se me quedó la GoPro, va a tener que aprender a pasar la noche. Oh, que hace frío. Man. Ya aclaró un poco. Hay que ponerse a trabajar. Acabo de llegar a la máquina de lo que hice ayer. Voy a calentar un ratito el cuerpo porque está más helado. ¡Qué culo de pingüino! Este bajón es para cruzar una quebrada. Y aquí la forma que tenía era perfecta, así que la dejé ahí y empecé a trabajar de ahí para arriba con la Mini. Es cuestión del rastrillo para dejar esto bonito. Entré en calor, la máquina está en eso. Y ahora tengo que despejar acá estoy tan concentrado en la pega que me he dedicado más a trabajar y no a grabar tanto, pero va avanzando, Acabo de echarle de petróleo a la mini, engrasar el brazo y vamos a seguir dándole, ahora pretendo mostrarle un poquito porque no ha pescado nada las cámaras Bautizada mi session como la cámara que pasó toda la noche acá Me acabo de poner a grabar un timelapse que no lo puedo detener. No quiero en realidad. Por acá está quedando la patada. Estoy metido adentro de un espino porque no quise cortar más ramas. Uh, Me cayes como palo acá. Pero bueno, así es la cosa del trail builder. A veces se pone hostil. A veces es increíble. Como sea, hay que hacerlo. Bulldozer. 2 y media y pensé que eran como las 6 bueno. esta trepada subía en ángulo porque está este pequeño que hay acá ese tonto puede ser de ese tamaño, así que la vamos a dejar aquí que crezca y vamos a pasar justo por la derecha y de ahí para allá es más desmalezar que nada, agotador pero pero está bueno Acabo de rastrear esta parte de acá, que es la cruzada de la quebrada Y palide bastante el sendero para arriba Polvo Ok señores, tengo un peinado chistoso Ha estado bueno, hoy día es viernes, así que me voy Vamos a ir a celebrar mi cumpleaños atrasado con la Valentina y mis papás Eso ha sido todo con la mini por hoy día, sé que no grabé mucho, pero es porque Tuve que cruzar las medias quebraditas No fue menor, pero se ve bonito, así que si te gustó el video de trail building, dame un like. Si tienes algún amigo que le guste el trail building, compárteselo. Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. Nos vemos en el cerro. No lo voy a dejar sin la bajada de la subida. <risa> no les a hacer eso, así que... Voy a terminar de poner todos los abrigos que me pongo en la mañana. Tengo dos polerones puestos. Más. Más esta parca gigante. ¡Uh! Un espino no me atraviesa, pero... Me Tengo que confesarles que voy a bajar sin casco. Con la mochila que ando trayendo no puedo transportar muchas cosas. Pero vamos a bajar tranquilo. Es... es la subida. Eh, sí, para la próxima les prometo casquito. Oh, no, no le queda nada de batería ya. Vámonos. ¡Uop! Hay partes que no están rastrilladas y se nota. Como esto, esto lo pasé con la pala de la mini para atrás algo rastrillado aquí no mucho uy <risa> viene un switchback ¡Wow! otro switchback ¡Wow! wow que está suelto ahí me gusta como está quedando Esta es la subida, lo, lo debo dejar claro. Acá hay una cruzada, una quebrada. Y aquí creo que nos vamos. Todos. Qué rico. Wow. Wow. Curva NU no. Eterna <risas> ¡Wow! Casi la piso <risas> Switchback Estos son para las subidas nomás Así que un poquito desafiado Para el que quiera sacar un poco de técnica Uh, que están bonitos los colores weón <risa> harta vuelta para no infartarse en la subida <risa> <risa> está entretenida hasta de bajado buen. está muy buena onda Que hice, así que falta despejar un poco y aquí empecé así que ahora nos vamos a la camioneta ¡Uu! ojalá tuviera la energía <risas> ya, nos vamos todo entretenida la bajada, no sé cuánto me habría demorado en llegar pero... <risas> vamos bien, vamos bien oh, qué calor man. oh, qué rico Das kann Vertrauenspflechen